Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos nuestro día, esta jornada, que el Señor pone en nuestras manos para acercarnos a Él. Vamos a iniciarlo dándole gracias a nuestro Señor. Hoy nos hemos podido levantar y podemos ir al trabajo. Tenemos salud, bendito sea Dios, todo fruto de la bendición del Señor. Que este momento, al iniciar nuestra jornada, sea un momento de gratitud a nuestro Señor. Vamos a cerrar los ojos y decirle al Señor, gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno esperar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, no han leído que el creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué entonces Moisés mandó dar acta de repudio y divorciarse? Él contestó: por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciar. Ahora les digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de la impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos replican ¿Y si esa, si esa es la situación del hombre con la mujer, pues entonces no tiene cuenta casarse, señor? Pero les digo: no todos pueden con eso. Solo los que han recibido ese Hay eunucos que salieron así. vientre de, de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se han hecho eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, también aparece el día de hoy una pregunta, una situación en la que tal vez muchos han estado inquietos. Ay, Dios mío, cuánto cuesta perseverar cuando acompaño a las parejas en su proceso de llegar al santo matrimonio. Insisto mucho en esto, casa no para un momento, es para toda la vida. Es una decisión no de momento, es una decisión para siempre. Y por eso requiere conciencia, por eso requiere oración, por eso requiere que hagamos las cosas paso a paso. Muchas veces por el afán, por la emoción del momento, pues nos sopesamos, no miramos bien. Un noviazgo a veces vivido, mal vivido, pues lleva a tomar, a tomar malas decisiones. Y después viene esta pregunta, ay señor, ¿cómo hago con esta mujer? Ay señor, esta señora me salió problemática, este señor me salió complicado, ya no me lo aguanto. Y entonces viene el tema de las separaciones. Y tal vez muchos de los que en ese momento están aquí conectados estarán viviendo esa situación. Ay, Dios, la señora con la que me casé, el señor con el que me casé, de el rato ni sé dónde está, ahorita estoy con otro. ¿Qué, hago? ¿Qué hacemos? y el Señor nos recuerda el proyecto original al comienzo no era así el Señor unió para siempre lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. al Señor la gracia de la perseverancia el don de la fidelidad que ante las dificultades nos mantengamos perseverantes, que ante las luchas queridos hermanos logramos perseverar que el Señor nos dé la fuerza para mantenernos fieles y unidos fieles a ese sí que sí que usted ha dado que el sí que yo he dado, sea para toda la vida. Señor Dios todo por eso los bendiga, los guarde y los protege. Un abrazo para todos, que el Señor nos permita ser fieles.